...hablar sobre teorías científicas. El gran colisionador de Hadrones, ¿una puerta dimensional? ¿Sabéis que esto que está en Suiza, del cual se ha hablado tanto... ...porque costó tanto dinero y que si fracasaba y había pruebas... ...que no iban bien, etcétera, etcétera... ...mucha gente sacó teorías de que se buscaba algo más... ...con lo que podía suceder en ese lugar. Y mirad eh, qué apareció... Eh, relacionado con todo esto, un científico militar superior del Large Hadron Collider dice que la máquina titánica posiblemente puede crear o descubrir fenómenos científicos nunca antes imaginados o desconocidos, por ejemplo, una dimensión extra. Podría salir algo de esta puerta o podríamos enviar algo a través de ella, dijo sergio Bertolucci, que es director de investigación y computación científica del cern incluida la conferencia de prensa en el cern a principios de esta semana estamos hablando de 6 de noviembre de 2009 ellos los científicos que están en estos ámbitos parece ser que están buscando algo más de lo que está saliendo al conocimiento público normalmente y ya vemos con qué está o puede estar relacionado luego veremos si ¿Alguien sabía más de estas cosas? ¿Algún científico de hace ya unos cuantos años? Aquí tenéis toda una explicación de, del CERN, sobre el CERN. Y mirad, entre otras cosas, de lo que se está buscando allí, encontrar respuestas, Hay si hay dimensiones extras, tal como predicen varios modelos inspirados por la teoría de cuerdas, y en caso afirmativo, ¿por qué no se han podido percibir? La teoría de cuerdas, asuntos de vibraciones, que nos hablan de dimensiones distintas. Pues todo esto están buscando si realmente es así o no. Y ya ves con qué va todo relacionado. Una noticia que también eh, salió, que causó mucha polémica, el CERN haya partículas que se mueven más rápido que la luz. Ya sabéis que esto salió en, en septiembre de 2011, el año pasado, y luego se echó por tierra diciendo de que las pruebas probablemente habían fallado por alguna causa y tenían que volver a intentar encontrar dónde estaba el fallo. Y parece ser que encontraron que había un fallo y que esas partículas en verdad no se han podido encontrar. Pero ellos están trabajando para encontrar partículas que vayan más rápidas que la luz. El CERN, en todo caso, insistió el jueves en que nada era oficial ni concluyente. En el laboratorio de física más grande del mundo se trabaja desde hace años para tratar de averiguar si es posible registrar velocidades superiores a la de la luz. Ellos no se están quietos, están, están con estas cosas. El LHC busca universos paralelos. Los experimentos de física en alta energía pueden demostrar que hay más dimensiones de las que creemos. Qué cosas, ¿eh? Y aquí tenemos, como nos habla del de, de acelerador de partículas, nos va diciendo, y aquí vemos eh, cómo es por dentro todo esto, es realmente una infraestructura tremenda, pero nos están hablando de esos universos paralelos que ellos están buscando. Ya veis que incluso es conocida como la máquina de Dios. Mirad qué nos pone aquí. Desde hace décadas, los físicos se han quemado las pestañas tratando de determinar si el universo realmente posee las cuatro dimensiones de toda la vida, tres físicas y una temporal. O si existen otras que por su naturaleza no podemos percibir. La teoría de cuerdas, por ejemplo, postula que las partículas de nuestro universo, como los electrones o protones, no son un mero punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino una minúscula cuerda que vibra en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. Sus defensores creen que estas cuerdas no se mueven en el espacio-tiempo ordinario de cuatro dimensiones, tipo Caluza Klein, sino que lo hacen en seis dimensiones adicionales, compactadas, dando lugar a un universo de diez dimensiones. Una temporal, tres espaciales normales y seis minimizadas e indetectables por ahora. Los físicos del CERN que investigan los orígenes del universo esperan que en 2011 puedan obtenerse, gracias al LHC, las primeras pruebas concretas de estas dimensiones ocultas. Bien, de momento estamos en 2012 y no se ha dicho que hayan encontrado nada de esto. ¿Que lo hayan encontrado o no? Bueno, no sé si lo llegaremos a saber nosotros, pero ellos están trabajando en estas cosas. Y quizás con otras que no nos llegan a decir, no lo sabemos. El director general del CERN, Rolf Heuer, tiene la esperanza de que al analizar los datos generados por el acelerador aparezca alguna evidencia de estos, quizás mal llamados, universos paralelos. ¿Cómo podemos saber que una de estas dimensiones ocultas existe realmente? Si los físicos del CERN creen que al analizar los datos del acelerador podrían encontrar rastros de que alguna partícula desaparece durante un brevísimo lapso de tiempo, para luego aparecer nuevamente. Si ello ocurre, una de las explicaciones posibles sería que la partícula en cuestión se ha deslizado a alguna de estas seis dimensiones ocultas para luego volver al universo que todos conocemos. Esto de producirse y probarse su existencia no significa que tengamos ni remotamente la posibilidad de explorar o viajar a estos universos paralelos. Solo habríamos probado que la estructura íntima de la materia es diferente a lo normalmente aceptado, que por supuesto no es poca cosa. Ya veis que son conceptos que a los que no llegamos al mundo del ámbito científico, sobre todo de la física y demás, a veces se nos escapan. Pero sí que es cierto que la gente que normalmente está puesta en eh, conocimientos más esotéricos, aunque a veces se crean que no, no, lo, no tienen nada que ver lo que ellos piensan al respecto, sí hablan de estas teorías de cuerdas, de estas vibraciones universales, etcétera, etcétera. Ya sabéis que cuando el río suena, y en el plan satánico suena y mucho, puede llevar también su agua. ¿eh? Ya sabéis que Dios hace cosas y Satanás las plagia y luego las, le da su toque, para desvirtuar las cosas de Dios, llevando a la gente al polo que Él quiere. Así es.